Existen una serie de factores comunes que podrían explicar la criminalidad femenina, es decir, por qué las mujeres cometen delitos y por qué acaban entrando en prisión. Y entre ellos, en la mayoría podemos encontrar que se trata de mujeres que antes de entrar en prisión han vivido una situación de precariedad, ya sea a nivel laboral porque no tienen un contrato o una seguridad mínima, ya sea a nivel económico porque no tienen acceso a un salario estable o a unos recursos con estabilidad, o ya sea porque no tienen un nivel de estudios mínimos no porque han vivido situaciones de violencia, agresiones en el ámbito familiar o fuera de él. Una vez dentro de depresión, las desigualdades que ya sufren las mujeres por el hecho de serlo se reproducen y se amplifican. Las mujeres que están presas tienen peores accesos a los espacios y cuando los tienen son más, más precarios, tienen peores accesos a los recursos. No son clasificadas como el resto de, de presos. Esto quiere decir que va a primar por encima de todas sus características el hecho de que sean mujeres no se va a tener en cuenta su perfil delictivo, no se va a tener en cuenta si presenta alguna patología o algún problema relacionado con la salud mental, no se van a tener en cuenta otros condicionantes que serían necesarios de cara a, a, a otorgarle un tratamiento individualizado de cara a la reinserción social. Además, los talleres que se les ofrecen suelen tener contenidos sexistas, sufren violencias machistas específicas como agresiones sexuales, todo esto provoca que la situación de la mujer dentro de la prisión sea en un contexto de flagrante discriminación.